Fercy Bond, ¿verdad que sí? Fercy Bond de Reggae Man. Excelente. ¿Y usted? Eh, yo soy Carlos Trejo, guitarrista y arreglista de la banda. Ok. Ustedes son unos jóvenes que me dicen, bueno, cantan reggae, ¿verdad? Una sí. agrupación, ¿son ustedes? Sí, tenemos una agrupación que directamente el cantante es Fercy Bond de hombre del Reggae, okay. el cual yo soy eh, intérprete de canciones populares como de Bob Miley, UB40, y también canciones inéditas, que son canciones propias mías, que son escritas por mí. Excelente. Sí. ¿Han, ¿Han grabado? ¿Ya tienen ¿Ha grabado? Tenemos también? grabaciones, pero las grabaciones que tenemos son grabaciones en vivo. ¿En vivo? Sí. Excelente. ¿Qué tiempo tienen aquí? ¿Qué tiempo tienen sí. como agrupación? Tenemos como agrupación prácticamente hace ya tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Son, ¿Se han formado aquí en Verón, Punta Cana? Sí. Excelente. ¿Qué tipo de música más es eh, eh, que...? ¿Cuál, son la, ¿Cuál es el estilo de la música que ustedes hacen? Bueno, eh, nuestro estilo es el reggae, porque queremos, entendemos que queremos llevar la paz. Y el reggae es paz interior y espiritualmente. Excelente. ¿Tienen algún tema sí. que, que puedan cantar por ahí? Que digan, este, este lo queremos presentar en televisión, algo. ¿Ustedes tienen sí. algo que, nos puedan, que puedan presentarle a nuestro público? Claro, claro, tenemos una canción que se titula Nothing Easy, que nada es tan fácil. Así sí. que en la vida para todo hay que luchar y esforzarse. Para lograr Excelente. el objetivo. Yo vengo de aquí, de República Dominicana. ¿De qué parte sí. de República Dominicana? Yo soy nativo aquí, en, ahí en Barahona y Vierta. criado aquí en el este. Excelente. ¿Y ustedes? Sí. Eh, yo soy de Venezuela. ¿Venezuela? ¿Qué parte sí, de Venezuela? De, de la capital directamente, de Caracas. ¿De Caracas? ¿Caracas, Venezuela? Sí, ¿Qué tengo. tiempo tiene en nuestro país? Es que tengo alrededor de tres años ya acá en el país. Ok. ¿Alrededor de tres años en nuestro país? Sí. Perfecto. ¿Y cómo, cómo, cómo son par, ¿Cómo así? Uno de Punta Cana, otro de Venezuela y ya son parte de los demás. ¿Son venezolanos, dominicanos también? Sí, son también venezolanos. Excelente. Sí. Okay. Sí, el único sí. dominicano eres tú, entonces. Sí, sí compartimos esa esa cultura y ese querer por, por el reggae, por la música reggae, por lo natural, este, por los mensajes conscientes, la ecología, la unión, la igualdad, lo Muy social bien. también. rescatar Perfecto. Excelente. Y no, no, tiene, tiene un tema por ahí que no que nos deleiten con él, ¿no? Claro, tenemos varios temas de Bob Vamos Miley a ver porque, cuál va, cuál, pero uno de ustedes. Sí, nosotros vamos. hacemos directamente un tributo a Bob Miley okay. y queremos directamente eh, proyectar ese proyecto hacia el público para que, eh, bueno, compartan esa música, ¿verdad? Claro que sí, vamos sí. a ver, vamos, vamos a Vamos a hacer No Woman No Cry. Perdón. No Mano Cry. Ok, vamos, a, vamos, vamos, a, adelante. El escenario de ustedes. Les recuerdo que hoy es viernes, hay que coger los live. Vamos a ver qué no tienen los muchachos. Adelante. A ver. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el tema? No manos no Cry, no quiero es mujer. Ok, bueno, adelante. No woman no cry No woman no cry No woman no cry No woman no cry Said, said, said I remember when we used to see in a government yard in Trash Town. And then just it would make the fire light. long Longwood burning through the night. Then we would cook. Call me porridge. Off we shall share with you my feet eat my only courage so i've got to push on through that's why i'm gonna know everything is gonna be all right everything is gonna be all right everything is gonna be all right everything is gonna be alright, right, everything is gonna be all right. Yeah everything is gonna be all right everything is gonna be all right yeah everything is gonna be all right so woman oh, no cry oh no no oh my little sister said no shed no tears no no woman oh, no woman oh, no cry Manita hermosa, ay no llores no no, no llores no llores mi amor la verdad, Thank que you. excelente excelente buen tema oye pero de verdad que tanto tanto usted con la guitarra como de lo sigue de verdad que algo que novedoso porque aquí los jóvenes siempre se van por el limbo, se van por esto van lo otro y ustedes algo como muy diferente a lo demás, de verdad que sí, los felicito porque se han atrevido a hacer música eh, eh, trasladándonos así, al pasado, y, y con ese toque Exacto. moderno, de verdad. Exacto. Es la idea, es la idea. La idea? Sí. la idea, lo que somos lo que, lo que que pasamos por los tallas, que nos acortamos aquello tiempo, eso como que nos monta. Sí, <risa> pero, pero, pero, <risa> se llega al pasado. De verdad que sí. ¿Tienen otro tema? Eh? Sí, la canción de nosotros que es nothing... De la hablamos, nada, okay. es tan fácil. nada es tan fácil Vamos allá, vamos a escuchar entonces Yo, this is Firsty Bong Nothing ain't easy Easy as you think now Nothing ain't easy Easy Easy Nothing ain't easy as you think now nothing is easy easy easy to live their life it's not easy to live with you it's not easy live with the people it's not easy i say oh nothing is easy Easy as you think now, nothing is easy, easy, easy. Fight for your thing and make your heart feel good. Fight for your life and look for yourself. Hey, now and day, don't stop to fight. Now and day, don't stop. To fight, I say now, 'cause nothing it easy, easy as you think now. Nothing it easy, easy, easy. Sometimes I have to cry like you. Sometimes I'm hungry like you. Sometimes I need somewhere to sleep, then I don't have. Yeah, cause nothing is easy, easy as you take now. Nada es tan fácil, fácil, fácil. Oh, nada es tan fácil, fácil como piensas tú. Nada es tan fácil, fácil, fácil as you take. Hey! Nothing is easy, no, I hope you know that For everything you need, you got to fight so hard Even to roll a joint, even to light it up For everything you need, you got to fight so hard You got to fight so hard You got to fight so hard Yeah, oh nothing is easy Easy as you think now Nothing is easy, easy, easy as you think ¡Eso! Thank you. ¡Véngale! De verdad que sí, excelente trabajo. Y esas, ¿Esas son letras de ustedes? ¿Quién compuso esa canción? Eh, yo. El micrófono, por favor. Eh, Fercy bone. bone, ¿Qué tiempo tiene con esa canción? Alegre? Yo tengo ya prácticamente algunos dos años con esa canción. Dos años. Excelente, excelente. Sí. ¿Ya la tienen grabada? Sí, nosotros la grabamos en vivo. Sí, okay. pero vamos ahora actualmente a entrar en un estudio y vamos a hacer la grabación, del, tú sabes, del momento. Excelente, ¿y el sí. video cuándo lo van a hacer? Cuando lo tengan, bueno, seguidamente le, le de la grabación del puede tema. Puede contar con nosotros cuando tengan el video, nos lo pasan por aquí oh, y perfecto. nosotros lo estaremos presentando. ¿Ven? Eh, bueno, ¿qué Excelente, le parece? Gracias, gracias por el sí, apoyo. De verdad que nosotros siempre nos caracterizamos también por apoyar a, lo, a los talentos locales, así que nosotros como televisión local, cuenten con nosotros, ¿bien? Muchas gracias. Igualmente cuenten nosotros con ustedes, que, que podemos hacer cualquier colaboración acá al el canal, aportes, estamos para eso. Excelente, sí, sí, ah, no se sí, no sí, preocupe, en sí, cualquier momento sí. de esta <risa> producción lo estaría llamando, así que no se ofrezcan, <risa> ah, no se sí. ofrezcan que en cualquier momento lo estamos llamando. En cualquier momento sí, hay un cumpleaños, serio. un asuntito por ahí, lo estamos claro. llamando para que vaya. Lo único sí. que si lo, lo llamamos no va a haber, dinero, es para que colaboración sí. y canten. Y... Sí, <risa> sí. <risa> sí, sí. Promoción. <risa> promoción. De, promoción, <risa> de verdad claro. que sí, eh, nosotros... Eh, le recuerdo que somos un canal local de pueblo para el pueblo y como Excelente. ustedes son de aquí cuente con nosotros. Bien. Muchas Entonces, gracias. Un, muchas gracias. Un, un saludo final a esa gente que lo están siguiendo ahí. Bueno, le mando un saludo de corazón y que tengan un feliz Navidad de parte del artista Fersibon de Regimen. Excelente. Fersibon, vamos a ver aquí.